Imagina que caminas hacia una escalera eléctrica que desciende. Cuando te subes en la escalera, esta te lleva a un estado de relajación profunda. Y mientras comienzas a descender, te dices: Estoy descendiendo lentamente hacia un estado de relajación cada vez más agradable y profunda. Cuando llegas al final de la escalera, visualiza que estás entrando a un espacio de paz, tranquilo, lleno de luz, que te da la bienvenida. Continúa respirando lenta y suavemente. Tu cuerpo se siente cada vez más y más relajado, y tu mente está en total tranquilidad silenciosamente continúa repitiéndote mi mente está volviendo a su estado original de tranquilidad y me siento completamente refrescado me siento en un estado de paz